recorrer un poquito. No quiero dejar mucho, ahorita, ya que no tenemos mucha comida. Bueno. Bueno. le lo que hay dejando me acabo de acordar que se me va a hacer un poco complicado ya que no ya que no hay segunda mano entonces se va a complicar algo todo está bien yo feliz ya Vamos para arriba. Vamos a ver lo que, lo que va a pasar. Dormimos porque ya es de noche. vida. Así, nos llevamos esto. Sigo más. ¿Dónde me voy a ir? No lo sé. Voy a intentar por aquí lo más fuera. La intención de hoy es hacerme el pulro. explorar al menos un poco en la zona donde yo me voy a quedar. Eso es lo único que a hacer Así que... ¡esto! Estoy por aquí Y estoy viendo Justamente Aquí te que la mina, pero... No quiero... Agarrar nada No sé qué que sea... También hay, y Sí, no. Ya tenemos el to. Sí. Vamos por aquí. Vamos no a esperar algo. Pero vamos. Bien. Hagan ah, no bien hasta ahorita. Vamos explorando, al parecer, aquí va a terminar la cueva Un más carbón, okay. nice. Es lo que ustedes esperan. Estoy viendo si me un texture para ahorita mismo. Me lo pongo. ya ahí es que se va a hacer. Ok, ahí, aparece que se este lo voy a hacer Bueno, ya volví Ya me lo descargué Ya me lo puse Todo bien está muy igual Fai Eso no pasa nada Así va al final No había más No, ya no No más 15 Voy a tenerlo vida bien por aquí por claro de bosque Haciendo pollos me gusta comer No me gustaría estar mi casa en medio de todo. me gustaría la neta Me queda cerca los árboles Me acerca muchas cosas Sí. Vamos a ir ahí Acá. Aquí vamos a poner esto Y esto Después segundo vamos por aquí. Vamos a hacer el Aunque no sé ni para qué lo pongo. esta vez foro en su muro se acabó. Vale, qué chido. Por aquí. ¿Llevas esto? ¿Lo que me más ahorita. A ver si ya llevamos acá. A me gustaría comenzar de acá. A ver si puedo la comida. Así que... De que Por aquí. Ah, no Vamos a aquí. Tendría que hacer un buen... Tiempo. Pero... No todavía más largo. eso me llevaría todavía más tiempo. Ahorita... lo hago con un scanner. Eso mismo lo va a aplicar a aquel árbol. Ahí se va poniendo esto. Y esto. Voy a respirar bien. No sí, okay. es pues Entonces aquí irían las puertas Lo voy a hacer las puertas, pues ahorita vas Ya para acá la de hoy una de los mejores días que eh, bien se viva ya estamos un tiempo que ya no jugaba ya ¿Sí? viva, es lo mejor ¿Por qué no se puede quedar una despierta? Realmente uno mareco, lo lo. Ah, siguen sobrando cuatro. un poco la casa pero eso lo iré haciendo por acá más me agregué ya esto no se hace Pero bueno, está Muy bonito Conclusión ¿Cómo le avanzamos a la serie? ¿Cómo le avanzamos? Muy pues bien. nada Otro día más Y nos vemos Hasta la próxima Yeah,